Eh, buenas, mi nombre es Alexandra Liz Quiroga Montaña. Soy platillera fundadora de la Banda Juventud Sonora Cochabamba. Bueno, piensa que es fácil, ¿no? Porque parece fácil. Cuando yo era chiquita así lo veía fácil. Pero llegado el momento, la primera dificultad es el peso. Te afecta lo que es eh, el brazo. Y vas haciendo. Es como que vas al gimnasio y vas cargando pesas. Durante, por lo menos, a ver, si yo empezaba a tocar en una entrada a la una de la tarde, salía a seis, 7 o 7 de la, de la tarde, de la noche. Pero si tenía doble jornada de trabajo, iba, descansaba por lo menos una media hora, y de 7 de la noche, 8 de la noche, volvía a entrar hasta las 12. Ya se imaginarán cuánto peso llevaba. Entonces solo es el hecho de cargar, digamos, eso es una parte, digamos, del proceso de que vas tocando, vas tocando y te cansa porque te lastima un poco lo que es el músculo, la, el peso en la espalda, yo manejaba lo que es eh, faja para no lastimar mucho la espalda te duelen los pies, pero al momento de hacer girar también los platillos, te lastiman lo que son los deditos, los, los callos te salen, sangran las manos, te salen ampollas, pero aún así tienes que seguir tocando porque es trabajo, digamos. Y hay muchos que eso no entienden, piensan que es fácil descargar y ya, pero tienen que aprender a que también el hecho de tocar un instrumento te saca ampollas en las manos, sangran, eh, y no solo en los platillos, digamos. En los tambores, por ejemplo, te, te duele la, la mano de la, de la parte del dedo gordo, digamos, ya que al hacer el, lo que hacen así medio tipo rápido que dicen no ve otros, en palabras vulgares, digamos, pero nosotros lo llamamos barajeo. Entonces, ahí te salen ampollas, ampollación, así tienes que seguir tocando, seguir tocando. En el bombo lo mismo. El peso en la espalda, las trompetas, en los bajos, lo que lastiman es el, al lado de la cabeza el esfuerzo que ponen, a algunos les duele la nuca, tanto soplar, o, o los labios les, les revienta, en, en el lado de lo que son vientos, trompetas y bajos. Hasta en los helicones se les revienta el labio Por eso hay algunos que tienen como marca de la boquilla que es en la boca Porque no, no siempre valoran el esfuerzo que uno tiene Piensan que es fácil, solo está tocando y te estoy pagando Siempre te van a decir, tú toca porque yo te estoy pagando El hecho de que uno te pague No quiere decir que con el dinero que te están pagando Vas a poder recuperar las fuerzas que uno gasta O las manos que te sangran o la espalda que te duele. No, nosotros no nos quejamos. Solo decimos, ¿qué quiere escuchar? Te dice tal cosa, una cueca, tocamos la cueca. No, te decimos, ay, me duele la espalda, ay, no lo voy a hacer. Si no, lo hacemos por el gusto de que uno quiera escucharlo o el gusto que uno quiera tener ese instante de decir, he bailado con una banda. Claro. Yo en realidad sí he tratado de hacer, en realidad lo he logrado. He logrado ser como ellos. Llevar el instrumento que ellos llevan, el mismo peso que ellos llevan. Y no andar eh, diciendo o, o, o haciendo caso a lo que siempre decían que por ser mujer no vas a poder. Yo por eso en realidad toco tambor y platillo. Hasta bombo he llegado a cargar, que es mucho más pesado en realidad. Pero si, si la música te gusta, si te gusta demostrar quién eres como mujer, entonces eso es lo que yo he tratado de demostrar frente a todo, no solo varones, sino también mujeres frente al público, demostrar que las mujeres siempre van a poder. Sí, sí se puede, que no solo los hombres pueden manejar el tipo de peso, porque siempre te van a decir, ¿por qué no te compras más pequeño porque eres mujer? ¿Por qué no, no me compro más pequeño? Porque en realidad voy a demostrar lo que es el arte, lo que todos demuestran, digamos. Hombre y mujer también pueden manejar el mismo peso. Si manejo a los pequeños es como que no hiciera nada, digamos. Yo me siento al menos así, que no hiciera nada, que no demuestro lo mismo que ellos hacen. Mientras que con esto sí los puedo demostrar. Como, como decía, ¿no? Eh, las bailarines y la banda no es lo mismo. Bailarines en una parte demuestran la manera en su devoción, a, lo, a quién están bailando, demuestran lo que es la cultura del, del traje, pero en parte de lo que es de las bandas, sin la banda no es lo mismo. No es, no es como bailar con la radio, ¿no ¿Eh? es algo en vivo, es algo que está produciendo tus propias manos, tu propio cuerpo, digamos, pero a lo que se ha visto durante la pandemia, a las autoridades no les ha importado. En mi caso, como les decía, a mí me he perjudicado en el estudio, pero en otros casos, en las familias, otros viven del, del mismo dinero del mismo dinero alimentan a sus familias, y aquellos que tienen sus hijos, tienen su, su, su esposa, ¿no? sus familias, hay otros que mantienen hasta sus papás, digamos, porque ya son mayorcitos, entonces les han obligado a buscar de un otro lado trabajo, pero para el trabajo también te piden experiencia, y no siempre todos tienen la misma experiencia para eso.